Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar los músculos de la calota. Para que aquellos que no lo sepáis, la calota son los huesos que van a componer, a formar la bóveda craneal y que van a tener, eh, se van a formar a través de una osificación membranosa. Volviendo a los músculos, bueno, pues tenemos estos dos músculos, el occipito frontal y el músculo auricular, ¿vale? El músculo occipital, el, perdón, el músculo occipito frontal eh, tiene una región frontal y una región occipital. Vamos a pasar a verlo aquí. Esta situación, bueno, eh, para que lo veáis, en este dibujo, el músculo occipito frontal, bueno, pues estaría aquí, no lo vemos, pero cubriría toda esta sección, ¿de acuerdo? Y tendríamos, al final, lo que es una aponeurosis craneal. En la parte superior de la calota, ¿de acuerdo? la parte frontal tendríamos la región frontal y en la parte posterior nos encontraríamos con la región occipital. Bien, eh, la región frontal, que es aquí la que tenemos, la región frontal, tenemos que su... Eh, Origen va a tener lugar en la, esta porción blanca que veis, que es la aponeurosis epicranial. Y su inserción la va a tener en la piel de la frente y las cejas. Eh, la acción que va a realizar este músculo pues, va a ser la de levantarnos las cejas y elevar la piel, como veis en el dibujo. Perfecto, vamos a cubrirlo entonces. Región frontal, donde tiene su origen en la aponeurosis aponeurosis epicranial y su inserción la vamos a encontrar en la piel de la frente tanto de la frente como de las cejas ¿cuál es la acción principal? elevación de la piel ¿vale? y elevación de las cejas como hemos visto. ¿vale? La región occipital, bueno, pues la región occipital eh, nos vamos a encontrar que tiene su eh, inserción donde en la poneurosis epicranial. En cambio, su origen nos la vamos a encontrar, vamos a poner en el proceso mastoides. y en la línea occipital así occipital superior. ¿Cuáles van a ser sus acciones principales? Bueno, pues va a ser fruncir la piel de la región posterior del cuello. Bien, pasamos entonces a ver el segundo músculo de la calota, que es el músculo auricular. Tenemos que hay tres músculos, el auricular anterior, el posterior y el superior. El anterior se encuentra, bueno, pues en situación anterior al pabellón auricular, el posterior, en posición posterior al pabellón auricular y el superior, pues en una posición superior al pabellón auricular. ¿Dónde se van a insertar? Pues muy sencillo, se van a insertar eh, todos en el cartílago auricular auricular, ponemos así. Vale. Sin embargo, su origen va a ser distinto. Eh, eh, el músculo auricular anterior va a tener eh, su origen donde en la fascia temporal, Superficial. Vamos a verlo aquí. Cogemos aquí, ¿de acuerdo? El anterior, vale, tendremos aquí. Aquí estaría el músculo auricular anterior y tendría ¿vale? su origen en la fascia temporal. Pasamos al músculo auricular posterior. El músculo auricular posterior, bueno, pues va a tener su origen donde En el proceso mastoides. Bien, pasamos al dibujo y lo vemos aquí, ¿vale? Vendríamos aquí, en el proceso mastoides, aquí es lo vamos a... ¿vale? Porque estaría situado aquí en la parte posterior. Y nos va a quedar por ver lo que es el músculo auricular superior. Este músculo va a tener su eh, inserción... No, pues su origen, perdón, en la aponeurosis epicraneal Y lo vemos aquí, ¿vale? No sé, pero bueno, partiría de esta, sería la zona superior, ¿vale? Su origen lo tendríamos, su inserción estaría en el cartílago auricular, pero su origen lo tendríamos aquí, en lo que es la aponeurosis epicraneal, ¿vale? Me diría por aquí. Perfecto. Vamos a ver entonces cuáles son eh, las funciones de estos músculos. El músculo auricular anterior me va a producir la tracción anterior del ¿vale? lóbulo auricular. Tracción anterior. El posterior me va a. Bueno, su acción principal es la tracción posterior. ¿De acuerdo? Mientras que el músculo auricular superior me va a. Su acción principal es la elevación del, del lóbulo auricular. Nada, por último, eh, comentaros la, el control nervioso de estos músculos. ¿vale? Pues el control nervioso que lo lleva a cabo el nervio facial, ¿vale? que será, ya sabemos todos, que es el par craneal, perdón, par craneal número 7. Pues nada más, hasta aquí los músculos de la calota. Nada, nos vemos en clase chicos, hasta luego.